Hola chicos ¿qué tal ¿Cómo están soy Carlos Vallejo del canal de Tinoshare Spanish y en esta oportunidad les voy a enseñar dos soluciones para que resuelvan este inconveniente donde se pueden dar cuenta que dice preparando actualización de iOS 16 pero no avanza ok vamos a utilizar dos métodos el primer método es mediante nuestro programa de Tinoshare Reboot. el teléfono debe estar conectado a la computadora mediante el cable USB tenemos que tener una licencia de nuestro software Tinoshare Reboot y luego de conectar el teléfono a la computadora vamos a esperar a que Tinoshare Reboot detecte el dispositivo que tiene el inconveniente ok una vez que en este caso el dispositivo sea detectado la recomendación es que coloquen el dispositivo en el modo recuperación para que la reparación funcione de una manera más eficiente pero si no no importa simplemente le damos clic en empezar aquí vamos a seleccionar el método de reparación que sería la reparación avanzada y vamos a descargar posteriormente el sistema operativo en este caso ios 16 para actualizar a el nuevo sistema operativo de apple ios 16 pero en este caso con nuestro software Tinoche Railwood luego Luego de que el proceso de reparación haya finalizado, vamos a tener acceso al iPhone y ya vamos a estar en iOS 16. Fácil y sencillo, pero recuerden que con nuestro programa Tino Share Rainbow", mediante la reparación estándar, si hay algún inconveniente con el sistema operativo, vamos a poder mantener la información intacta sin perder absolutamente nada, pero eso es opcional, pero aquí ya estamos en iOS 16. El segundo método que vamos a utilizar es con iTunes, el programa oficial de Apple, igual conectamos el teléfono a la computadora en iTunes vamos a seleccionar la opción que dice restaurar iPhone y en este caso bueno eh, lo que viene siendo el programa se va a encargar primero de descargar el sistema operativo y de restablecerlo, va a instalar iOS 16 luego el proceso se va a reiniciar el iPhone y ya vamos a tener el sistema operativo instalado iOS 16 el tema con iTunes es que mediante el restablecimiento vamos a perder toda la información. Sí es cierto que con una copia de seguridad vamos a poder restaurar la información anterior. Pero bueno, de igual manera, eso ya es por aparte. Espero que les haya gustado. No olviden ponernos con su like, un me gusta.